Te propongo un nuevo ejercicio. En este momento lo que se trata es de hacer un algoritmo que muestre los primeros números cuya suma sea menor que 50. Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Este algoritmo podrás ver es un poquitito más complejo por ahí que, que el anterior. Tampoco mucho, pero bueno, veamos de qué se trata. Lo primero que hacemos es inicializar una variable número en 1. Esta variable lo que va a hacer es ir llevando cuál es el número actual de los primeros números. Después vamos a usar otra variable a la que le vamos a llamar total, que la vamos a inicializar en 0. Esta variable lo que va a hacer es llevar la, el, la suma. Entonces, después decimos, mientras el total sea menor que 50, que en la primera vuelta evidentemente sucede porque la acabamos de inicializar en 0, vamos a repetir lo siguiente. Lo primero que hacemos es emitir el valor que tiene el número en este momento. Después, sumamos 1 al valor de número y lo almacenamos en la misma variable para poder continuar la repetición. Por último, sumamos las los valores de las variables número y total y almacenamos ese resultado en la variable total. Cuando termino esta secuencia, se vuelve a preguntar por la condición del MIENTRAS Que dice, ¿Total es menor que 50? Mientras eso sea, sea cierto, se va a seguir repitiendo Con lo cual puedes notar que se van a estar justamente emitiendo cada uno de los números Cuya suma no supera los 50 Porque en el momento en que la, el total alcance el número 50 Se va a terminar de repetir porque ya no se cumple la condición que le pedimos al MIENTRAS